nos fuimos a contar entonces yo le reclamé, y cuando le reclamé, ella lo que fue que me agarró la bricha y me quiso tirar, y yo le, me, le fui arriba y se la quité, no entiendo. Entonces, ahí pasó lo que pasó. Anteriormente, ¿ustedes habían tenido problemas? No. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál el nombre? <risa> yo, no, yo no sé de letra pero yo le, era Yajaira, porque pues, la cédula hay que leer, y yo no sé, no entiendo. ¿Cuántos Cuatro años. ¿Y usted no conocía su nombre? No, porque era una mujer que venía y se iba. No, yo sí, nombre, yo era, pero que ella, yo tenía siempre la cédula, pero que no sabía de letra. ¿Dónde residía ella entonces? Cuando, cuando llegaba cuando llegaba uh -huh. a mi casa. Pero en realidad, ¿dónde ella vivía? San Cristóbal. Entonces, ¿qué tiene que decir ante esta situación? Bueno, que cuayo. Cualquiera comete errores y a veces otro luchando lo comete más rápido. ¿Usted lo califica como un error? ¿sí? Es un error porque yo estaba tranquilo y ese hombre era que me estaba atacando, que es fulano, está allí, que es fulano. ¿Qué hombre, qué hombre? Uno que le dicen en Sánchez. ¿Dónde ocurrió este hecho? En mi casa. ¿En qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué municipio? Eh, en el municipio de Oto.